En esta ocasión vamos a ver un poquito lo que es Docker, una pequeña introducción. ¿De eh, pronto alguien ha trabajado con Docker? Sí, sí, sí, hemos sí sí escuchado, hemos hecho algo de Bueno, eh, la charla de Docker comentó un modelo de desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué es Docker? Eh, Docker es un proyecto de código abierto que me permite. Generar de cierta forma máquinas virtuales, pero muy lineantes. ¿ya? Una máquina virtual, por ejemplo, de una imagen de Centros, me pesa 200 megas, 150 megas. ¿ya? Entonces, eh, es, es, eh, en, en esta imagen, yo puedo encapsular aplicaciones, servicios, lenguaje eh, de programación y distribuir. Entonces, esa es la, la filosofía de Docker: es un contenedor, yo empaquetar y, y transportar la lado. Utilizar en cualquier sistema operativo que tenga instalado Docker. Ya, entonces en, en Docker manejamos dos conceptos principales: una imagen y un el mantenedor. Entonces, eh, una imagen eh, tiene como base eh, una imagen que en sí, de, de un sistema operativo, por ejemplo Ubuntu, Centro, la Debian, y dentro de esta imagen yo puedo añadir aplicaciones, librerías, por ejemplo, en, en este slide tenemos que tenemos, eh, tenemos un, una imagen como 1404, más una aplicación en DJI. entonces eh, obviamente tendría que estar eh, instalada en, esta, en esta imagen, tendría que estar instalado Python y algunas librerías. A partir de esta imagen yo puedo crear contenedores, el número de contenedores que sea necesario. Entonces, haciendo una analogía con el marco de programación, una imagen llegue a ser una clase y un contenedor la instancia de esa clase este contenedor va a tener todo lo que yo instalo acá ya entonces alguna pregunta de repente? entonces no se olviden, lo no piden la imagen es la lo que nosotros encapsulamos y el contenedor es la instancia de esa imagen ¿Dónde podemos eh, ¿por qué o sea, desarrollo eh, bueno para tener un único entorno de desarrollo eh, yo puedo generar mi imagen y, y compartir con todos el, eh, esta imagen. Entonces todos se bajarían la imagen y todos programarían sobre, esa misma, sobre ese mismo entorno, sobre ese mismo servidor. Entonces todos, va, no vamos a tener el, este típico error que dice en, en máquina si funciona, si nos ha pasado esto. A alguien le funciona, pero porque de pronto tuvo una aplicación más, se una librería adicional y a alguien no le funciona, ¿por le falta instalar algo más y todas esas cosas. ¿ya? ¿Para qué voy utilizar? Para desasociar mi equipo. ¿Qué quiero decir con mi sucesor? Por ejemplo, si yo estoy trabajando, digamos, con una aplicación en Java 7, pero eh, me pide todo ahí un nuevo proyecto para trabajar en Java 8, ¿qué debería hacer? ¿Quitar el JDK de Java 7? De pronto bajarme el Java 8, no, que pues, verdad, todo eso? Entonces, me va a quedar. Eh, son las basura lo que también podría hacer es levantar una máquina virtual con java 7 otra máquina virtual con java 8 pero y si no tiene espacio en disco o sea tantas, tantas cosas que se va a hacer entonces no? que vamos a tener vamos a evitar ese problema eh, los desarrolladores se van a concentrar en su web como dije instalar un java 7 por ejemplo o instalar un LAMP para hacer una aplicación PHP. Nos va a tomar tiempo, no instalar librerías, permisos y todas esas cosas. Una pequeña comparación de, de máquinas virtuales con un Nokia. Para hacer una máquina virtual, ¿qué necesito? Imagínate asignarle unos o sea, 15-20 gigas de, de disco duro, asignarle unos, unos 2 gigas de memoria para que recientemente. Asignar eh, el procesador y tanta gravedad En cambio, con Docker, como les decía Una imagen de un sistema operativo una a 150 o 200 GB Igual, el inicio Para iniciar una máquina virtual Ustedes saben que prácticamente es como iniciar un sistema operativo diferente Se inicia con recursos de procesador, de memoria, de disco duro En cambio, el inicio en, en Docker es cuestión de segundos eh, bueno, la integración de la misma forma tenemos que configurar NAPEOS, eh, redes, permisos, FIDRAS y todo Con Docker no, no... pasa eso Bueno, entrando ya al, al tema específico de Docker eh, Tenemos las imágenes eh, Bueno, asumamos que esta, esta es el, la máquina de Docker, el, el engine de máquina Entonces siempre yo debo basarme en una imagen de un sistema operativo en esta gráfica, por ejemplo, tenemos una imagen de Debian. Sobre esta imagen, yo agrego un, una capa, otra imagen, eh, instalando IMAX, un editor de texto. Sobre esto, agrego otra capa como servidor web y eso en parte. Y a partir de esto, yo puedo generar mi contenido. Entonces, vamos a, vamos a ver todo esto. cómo yo genero una. Entonces tenemos para esto lo que son los LockerFinds Los LockerFinds es un archivo de texto donde yo especifico qué quiero instalar Por ejemplo, digo desde la imagen que la imagen del sistema operativo Zepros Puedo decir Debian, Ubuntu, lo que sea ¿ya? Una vez que yo tenga, digo ejecútenme Un install, por ejemplo, para este ejemplo, un BIM Cree una carpeta, agreguen los archivos eh, creo otra carpeta, agregue instale en entonces aquí yo podría hacer de pronto instalar PHP, instalar un web service, instalar Python, un Nota S, lo que sea, ¿ya? entonces no sé, hubo un problema con el con el, el internet y no Vamos el. ¿Ya? Entonces, el Dockerfile que yo he preparado es, es igual, la misma que lo encontré en el slide. La... Eh, desde Centos eh, le pongo un, un, un lab que sería la información de quién crea y manda a instalar todo esto, Entonces, haciéndolo por consola. Si se dan tal Estoy en el directorio donde tengo el file Y también tengo un Una pequeña carpetita eh, Tengo una carpeta que se llama Bueno estoy aquí Este es el file Y tengo una carpeta local donde yo podría Al momento que estoy creando pero Tener archivos de configuración paquetes de y todas esas cosas ¿sí? Entonces yo puedo Yo voy a mandar, a partir de este bloque es voy a mandar a crear la, la, la imagen, entonces el, el comando sería Me sale aquí el output de todo, del UMI Install, de tantas cosas. Entonces vemos que efectivamente me baja el CentOS, eh, crea las capas de la, de la imagen, como podemos ver aquí, está instalando y me genera. Perdón. Ah, claro, como no tengo internet, no, no, no puedo instalar el, el, las instrucciones que, que me dan en lo que falla. Entonces me dice que no... no hay Bueno... Asumamos que, que teníamos internet Entonces... Eh, una vez que yo creé una imagen, puedo listar las imágenes que tengo en mi, en mi máquina Puedo utilizar cualquier imágenes, ¿Ya? Y me va a listar todas las... ¿Ya? Me va a hacer un listado de todas las imágenes que yo tengo. Entonces, por ejemplo, eh, este era el, el, el que interés, pero que no tienen internet, tener, se eh, ha el, el, el proceso. Digamos que esta es la imagen. ¿ya? Entonces, a esta imagen, yo puedo hacer el seguimiento de cuáles eran las capas que se crearon en. en ¿Qué capas yo agregué a, a esta imagen? Entonces, yo puedo hacer un historial, entrar a cada capa para ver qué, qué instalación, qué pasos se hizo en, en cada capa. Cada capa es una instrucción. Ya. Cada capa va a ser un, una instrucción de, de estas. Entonces, si yo hago un... hago un bloque un bloque registro de esa imagen yo voy a ver todos los, todas las capas que yo estoy agregando entonces por ejemplo eh, yo, yo puedo entrar a todas estas esta, estas capas estas capas me, me dan un ID un, un código único yo puedo acceder a cualquier capa de esta y ver de pronto si algo cañón. entonces por ejemplo digamos yo entro a esta capa voy a tener eh, todo lo que hice acá abajo más el directorio 28 pero no voy a tener digamos Yo voy a tener los archivos que mandé a copiar Pero si sí entro, pero no voy a tener el, este directorio. Entonces, eh, con esto podemos hacer un debug De por qué no funciona de mi, mi contenedor Ya, entonces... esa forma podemos crear, um, crear eh, nuestra imagen. ¿eh? Entonces, como le dije, si hacemos un Docker History de la imagen, eh, con, el, con el comando Docker History me va, me va a, a mostrar cuántas capas yo, yo fui, fui este, generando. ¿eh? Entonces, una, una buena recomendación es hacer. Eh, is that all les bueno, pues, pido mil disculpas por el internet no sé qué, qué pasa no, no se conecta entonces no no en cuál red está en host en guest, uh -huh. supone es que no se ah, conecta no, sea, no, no sé por qué no, no se me conecta entonces no, no, no podemos el no podemos generar el, el, el bueno verá, entonces estas de, los, de las instalaciones Eh, como vieron se creó una imagen de, de lo que acabé de, de, lo que que acabé de ejecutar ¿ya? entonces a partir de esta imagen yo puedo instanciar el, el contenedor ¿ya? entonces yo puedo decir de eh, en, en imagen y eh, voy a ejecutar Voy a crear una instancia de ejemplo, de ejemplo imagen y voy a y voy a entrar con mesh. Si se dan cuenta, ustedes cambió el crop de, de mi terminal y ahorita estoy como root en la imagen de, del ejemplo que creamos. Entonces, eh, el comando dockerfile eh, lo que lo que hacía era crear un directorio config Añadir el archivo config dentro de ese y, un, y crear el archivo usuarios y añadir el archivo usuarios dentro de ese Entonces, si es que yo como estoy dentro ya del dentro del contenedor podemos ver que tengo el, el archivo config y el directorio usuarios y el directorio config Entonces, si es que yo le hago de config Confie, va a ser bueno tiene un, un, como ejemplo 192.178.1 que es la misma que yo tengo aquí en este país Hasta es el momento de, de yo crear el crear la imagen dije, copie de que copie todo esto y copie en de entonces de esta forma nosotros podemos eh, Hacer un montón de instalar como el que servicios, instalar de pronto un website, algún archivo de PDF tal. y archivos que necesite pasar, se los pasa, ya. Entonces, ¿cómo, cómo ver qué, qué archivos están, qué contenedores estoy corriendo? Eh, ejecuta el, eh, el comando Docker ¿no? PS, bueno ahorita no está ejecutándose ¿sí? porque porque ya salí pero si es que vuelvo a ejecutar voy a abrir otra otra pestaña y pongo ¿sí? ya eh, podemos ver que tengo una instancia, un contenedor cogiendo que es eh, de la imagen, de imagen que, que yo creé, ¿ya? Bueno, eh... Como pequeño ejemplo, entonces... Ya, entonces, bueno, ustedes preguntaron, eh, ya creo mi servidor, creo mi imagen, pero ¿cómo es? ¿Cómo yo mi código fuente o mi proyecto a, la, a esta imagen? Bueno, para eso tenemos los volúmenes eh, Un volumen es eh, una carpeta o un directorio de mi imagen local de mi host Que yo voy a compartir a esos contenedores ¿ya? Entonces de esta forma yo puedo tener aquí mi código fuente Y, y este código fuente se va a sincronizar con, con los contenedores que estén utilizando ese director ¿ya? Entonces, eso vamos a ver en, en el siguiente slide donde vamos a hacer el, el ejemplo práctico del de Cepoc. Como les dije, el caso de los ambientes de desarrollo del Cepoc, ¿Cuál es el escenario actual? Eh, primeramente, entre todos los que trabajamos ahí generamos un, un manual de instalación de como cinco horas, ¿ya? Eh, ese, ese manual tenía, cuando nosotros tenemos la restricción de instalar máximo la presión 5.6 de PHP, porque el sistema de compras públicas es un poco antiguo, entonces si queremos, por ejemplo, con PHP 7, muero. Eh, igual, este manual era aplicado solo para distribuciones de Fedora y Centros. Eh, cuando, y alguien que venía, quería utilizar, por ejemplo, Ubuntu, cogía reglas de Tunis, las de eh, programas similares que, que funcionan. ¿Ya? Entonces, de pronto, alguien llegaba, hacía un, un day del sistema operativo, ella no le servía, ¿por qué? Porque subía la versión de PHP, subía la versión de alguna librería y ya no funcionaba. ¿eh? Entonces, aquí, nosotros muchas veces nos pasaba que mi máquina se sí funciona, porque yo tenía de pronto instalado ciertas cosas o ciertos permisos y otro compañero de pronto no instaló alguna cosa, entonces se, se, se ya se moría el, el sistema. ¿ya? Entonces, eh, el ambiente, entre otras cosas, tenía, tenía que, teníamos que instalar el. PHP, teníamos que hacer un cookie stand, necesitábamos instalar los conectores de Oracle para acceder a, un, a unas bases de datos de, de Oracle, del SDI, de estas librerías de, de Oracle, de, todo, este, todo este manual teníamos que hacer para preparar nuestro entorno de trabajo. ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la solución que, que se hizo? Fue hacer un Dockerfile. Con, con todas esas instrucciones le metimos dentro de un ¿ya? Entonces igual en una carpeta local eh, ubicábamos los archivos RPM, archivos de configuración y todas cosas que son específicas para este caso, para que el momento de construirlos pase al, al contenedor. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a ver cómo quedó nuestro. quedó nuestro nuestro file en el doctor en y entonces trabajamos sobre una imagen de 106 eh, bueno eh, le pusimos el nombre del autor aquí copiamos todos los archivos que le decía la rpm de configuración y tanta cosa entonces aquí empezamos a instalar el repositorio, la instalar HTTPD, instalar el loop install, un editor de código y aquí empezamos a instalar PHP 5.6 eh, Instalar otras, estas librerías conectores de Oracle eh, Crear enlaces simbólicos, bueno, crear este variables de entorno Ejecutar los PXL para instalar los 8, un montón de, de cosas Todo lo que decía se este se mandó a lo que falla ¿Ya? Entonces, eh, cambiar permisos, eh, hacer unos pequeños, eh, unos pequeños modificaciones al HPI, al httpd.com, entonces todo. Pero finalmente ejecutamos un, un pequeño script para que me arranque y se me da el httpd. Y terminamos, ¿ya? este es el, el, el script que ejecuta el httpd. Y con esta última orden, decimos que el puerto 80 esté disponible. ¿no? ¿Ya? Entonces, igual, una vez hecho esto, docker menos t, y un nombre, y empieza a ejecutar todos los pasos que están. Ahora, ¿cómo, cómo probamos esta? Este servidor. ¿Ya? Entonces, este es mi. donde está este Dockerfile. Eh, para eso utilizamos. Bueno, para arrancar podemos arrancar desde Docker RAM, pero también podemos utilizar el, una herramienta de Docker. en este caso eh, es un nombre que cualquiera yo tenga pruebas digo que voy a correr sobre el cuerpo 80 de mi máquina local para que mapee con el cuerpo 80 de la container la imagen que voy a utilizar es la imagen, la imagen que yo creé y el volumen como que les decía bueno, para a modo de ejemplo yo creo un, esta carpeta código que es destacar todo lo que haya en esta carpeta código se vaya a tablar html del contenedor ¿ya? entonces para ejecutar esto estoy acá broker compose quiero que se levante broker compose eh, con la opción menos des para que ejecute en modo bueno, de bueno, nadie no me quede Entonces, con eso levanté mi servidor. Servidor 12 PS. efectivamente eh, digo que tengo el ejecutando un container de la imagen jzala que está corriendo sobre 100%. ¿Ya? Entonces, problemas. ¿vale? Sí. Bien, es mi servidor web El container que está aquí uh, ¿Ya? entonces eh, bien, eh, yo creo unos archivos dentro de esto dentro de este yo tengo por ejemplo un test un archivo php que me da el php bien, entonces podría navegar localhost es hp y corre el php el entonces ¿cómo es esto de la de la sincronización todo cambio que yo haga por ejemplo tengo un alarmón y un for acá ¿Ya? entonces digamos que yo estoy trabajando en el setup ustedes utilizan una imagen de eso? entonces al momento de levantar se hace la sincronización de mis archivos y, y entonces digamos que yo en mi código fuente yo creé un un tercer archivo que se llame php entonces creé y si yo vengo acá ¿Ya? Sí. O sea, la sincronización es automática ¿Ya? Pues yo, necesito, yo no necesito hacer nada más Programo, hago un un robar hago lo que sea Una vez es que esté listo, puedo hacer comida con los siguientes archivos ¿Esta versión está en tu máquina local? En mi máquina local, sí, como ven Este es el, el container, ¿sí? Pero mi máquina local está acá, ¿sí? Es mi mi, mi director y mi cómodo Yeah, entonces, puedo, puedo, um, igual, puedo yo crear acá Touch Saludo 5 ¿vale? Ya está entonces, va a ser eh, bidireccional la sincronización. ¿ya? Así esa, ¿eh? sí, cuando, digamos, en el, en el caso de que tenga que separar algo después de, o sea, después de cada por ejemplo, tengo mi, mi archivo de composer y ¿no? necesito correr composer install en ¿En qué momento? bueno Para eso, en el Dockerfile deberíamos mandar a instalar a instalar este, NPM entonces, eh, sería, entonces, entraríamos a esto y, y haríamos PHP este Docker composer en entonces se instalaría todo acá y aquí se, se reflejaría mi archivo en... en este, o sea, los cambios se reflejarían directamente acá. ¿Ya? Entonces, así es como funciona este Docker: ustedes crean una imagen con lo que sea, con lo que necesiten, y no estamos, por ejemplo, si es que utilizamos Windows, instalando un SAM, instalando un MAM y tantas cosas. Me bajo, instalo y ya, no, no pesa nada. Eh, hagamos un pequeño ejemplo de instalar Drupal Watch. ¿Ya? Para instalar Drupal Watch, ¿qué? ¿cómo ustedes necesitan? Un servidor web, PHP, MySQL. ¿ya? Entonces, hay un proyecto que se llama Docker for Drupal. O sea, es, es una página que, que ya te tiene armado todo el. todo el Docker Compose. ¿Ya? Entonces. Eh, aquí digo yo, para instalar eh, 2.8, ya que necesito el servicio MariaDB, entonces este, este servicio ya tiene listo una, una imagen. Yeah. Entonces, en el momento de crear, igual le paso estas variables a, a mi contenedor. También voy a ejecutar PHP, voy a ejecutar, y eh, este PHP, voy a utilizar un, un servidor web. En JIX, este va a utilizar el volumen, el code base que yo tengo en mi, en mi local. ¿Ya? Entonces, el, este code base es el Drupal 8 descomprimido. Está aquí todo el código fuente de Drupal de, de 8. ¿Ya? Entonces, hagamos un. estamos en este directorio el Docker Compose que les indique eh, este es la, el los comprimido del perfil urgente de 1 al 8 entonces eh, me quedaría por hacer Docker Compose up D ¿Ya? y se levanta, se crea en una instancia de todos los servicios que yo dije que se va a crear y ya, entonces vamos a ver en qué puertas están corriendo entonces tengo que por ejemplo el servidor el NGX, me parece que es en el puerto 8000 este es el servidor web que está sobre el puerto 8000 entonces lo vemos. El localhost 8000. la página para, para instalar sí. el quiero el PHP sí. Miami ah, que también está está, está, está sobre el 8000 el PHP mm. el, el Miami sí. hay otro servicio que se que se crea sobre el 8002 no. ya que es un o es eh, similar a hacer una bandeja de entrada del correo electrónico. Bueno, llenamos un formulario de trupa, ¿no? el correo se va a llenar aquí sí. y aquí podemos ver el... más que todo es para probar el correo los mensajes de, de correo. Um, una pregunta. Dice que están usando este locker para desarrollar y para resolver el problema de que todos los desarrolladores tengan un conselado que se quita el problema de la administración. ¿Ustedes están haciendo deployment? Producción de contenedores? No, claro. no, no, no, no, eh, Este, este sería es el paso lógico. ¿No? Ese sería el paso lógico. Claro, sería el paso, el paso lógico, pero no, esto prácticamente fue una, bueno, a ser sincera, una iniciativa mía, una iniciativa mía de crear este, este doble. Entonces yo creé, por eso el nombre del de técnico Tatasarango eh, Pú para, para evitar ese problema que decía que cada uno tiene, tiene diferentes configuraciones que uno tiene un sistema más amplio que otro entonces como podemos ver eh, yo no instalé ningún servicio en mi máquina local no tengo ni HP ni SAM ni nada y puedo ejecutar tranquilamente el group el, eh, el, el y, y nosotros podemos podemos utilizar las imágenes que nosotros queramos ya, eh, como un pequeño ejemplo eh, Por ejemplo, tengo aquí una imagen de Tomcat ¿eh? Entonces puedo utilizar eh, Tomcat para, para servir una aplicación web de la misma forma Que, que vaya y me perdé el ¿Ya? me creó un una, una, mantenedor de donka de la imagen tonka que ya tenía previamente eh, bajada es la última mi catalina sh sobre el puerto 32768 entonces ahora no hay un local 7, bien, tengo un cero docker es un jumbanker entonces no, no, no me debo letras es la, la, la ventaja de... por acá tengo un, un container de prestashop, por ejemplo entonces yo de la misma forma un docker run de, de la imagen de prestashok levanto bien no, no, no tengo para que esta instalando en mi máquina local de, eh HTPD, PHP, pues. no sé, ya no le importa PS en menos ay yo puedo ver todos los contenedores que están ejecutados eh, que están activos e en inactivos entonces yo tengo presentación entonces voy a levantar para indicarles el nombre. si yo quiero Digamos yo inicié un, un contenedor y le inicié la máquina. El contenedor está ahí, pero no está iniciado, entonces falta lo que está... Bueno, por el momento es todo, no sé si hay alguna pregunta, si les equivocaron Hubiésemos querido hacer una imagen en vivo con el Yumi y todo eso, pero no sé qué pasó Windows funciona igual? La instalación para Windows es un poquito diferente, porque nativamente no funciona en Windows. Yo tengo instalada la versión Docker, pero con... El Docker hay un, sí, una pequeña ahí, máquina virtual que se... O sea, esa parte es la que, la que difiere tanto para Windows como para Mac Hay que bajarse un, un toolbox que genera claro, una pequeña claro, máquina virtual Esa es la diferencia ahí, Y de la terminal... Claro, luego vamos a la terminal y los comandos y todo es eh, similar ahí Creo que yo me estoy saltando un paso Que sería la sincronización de archivos Porque todo lo estoy viendo dentro de la, del mismo contenedor entonces ya no tengo los archivos modificados Ah, ya. Entonces ahí tendrías que hacer, parece que en OS X y en Windows tienes que sincronizar siempre sobre C, slash, backslash, buses, y de ahí la carpeta y ah, no especificar el... donde de Sí, claro, sí. Entonces igual en... en S tienes que poner... Eh, arrancar desde buses y la carpeta que tú quieras Porque no se nada como hacer una clase directa al escritorio como mapeado sí, al no, no directo Ya que mencionas Mac, eh, yo he escuchado quejas ¿Perdón? Yo he escuchado quejas ya que no corre tan rápido lo que es sobre marca? ¿Hay alguna ¿hay una razón? No, es Es porque porque esto de los contenedores es nativo de Linux entonces para Mac es como instalo yo una máquina virtual y sobre esa máquina virtual empiezo a Trabajar, pero o sea, obviamente en producción no vamos a tener sobre una magia. O sea, eh, Hay muchas empresas, por ejemplo Google, eh, Amazon, tantas que ya utilizan lo que es producción, y obviamente va a ser sobre una Linux que el performance va a ser mucho pero, mejor. Pero no sé si es real, si hay un. Sí, eh, sí, si sí. Bueno, personalmente no, no tengo una máquina, no, no he probado sobre una máquina, pero puede haber, porque no, le no, no es nativo de, de máquina. De que va que vais a tirar algo de ello. ¿Alguna otra pregunta? Mm. Yeah. ¿Dentro, o sea, como que dentro de un proyecto grande, ¿cuáles serían las mejores prácticas para manejar bien? Estamos hablando que se dio, en el caso de que sea posible, de una imagen que sería dio 30, 30 40 contenedores ¿Cómo serían como que las mejores prácticas para que manejar correctamente esa cantidad de mantenedores? De bueno, eh, por ejemplo, en esta de Drupal que nosotros levantamos Ahí, si vas a levantar varios servicios a, a la vez o sea, la mejor forma es Docker Compose Porque en un solo archivo te especificas puertas, te especificas servicios Incluso especificas, digamos, de PHP Puedes utilizar acá en, en el servidor Nginx, en entonces, eh, como que sincronizas eh, no. Se puede hacer todo eso mediante comando, pero va a ser un tipo de comando Excesivamente largo, entonces ah. Entonces, eh, justamente Docker Compose es para, como, como dicen aquí, Docker eh, para orquestar, para orquestar los contenedores. Entonces puedo pues, decir, levánteme acá, levánteme acá, levánteme. Entonces voy a tener el, esa facilidad. Ya ¿no? vimos eh, pues, esto de, de cómo instalamos Drupal 8. Eh, como vieron, muy fácil, simplemente especifico, pongo por ahí mi código fuente ya, no, no, no hago nada más. Bueno, como recomendaciones es animo a que prueben Docker, eh, no, no hay nada que, que se dañe. Si una imagen le salió mal, simplemente borra, un container eh, se, se instanció mal, se creó mal un container, un docker RM, seguro, no, no, no pasa nada. No estamos afectando para nada a nuestro sistema local. Eh, eh, como dije, hacer un uso mínimo de capas ¿ya? Porque cada instrucción en el Dockerfile le agrega tamaño de las imágenes sí. eh, Bueno, mantenerse actualizado eh, como, como, como adicional, ¿ya? todas las páginas que nosotros bajamos están alojadas en el Docker Hub Entonces, sería como GitHub de, de imágenes ¿ya? Entonces, una imagen de centros está alojada en el que una imagen de, de MySQL, de, de PHP, de, de Postgres está en el Docker Hub. Ahí es donde se almacenan todas. ¿eh? Entonces, si yo creo mi imagen, igual si yo quiero compartir, eh, tendría que hacer, eh, bueno, crear una cuenta en Docker Hub. Desde aquí ya tengo mi imagen lista. Por eh, okay. ejemplo, tengo una imagen lista, por ejemplo, yo quisiera subir este a mi Docker Hub. El primer comando que debería hacer, no me va, no me va a funcionar porque no tengo Internet, debería ser un Docker Login, enseño si el papel del usuario y la clave, y luego hacer un Docker Push, Docker Login y luego un Docker Push de la imagen y su imagen va a ser visible en el Docker Hub. Oh. ¿Cómo lo ¿No? no, toque el push y en este caso por ejemplo la imagen. Se ve la imagen capa por capa se va y se sube al el... Bueno, alguna pregunta, espero que me la improvisación para el internet. <risa> Tranquilo, super bien, de hecho.